Buenas tardes, Racha León. Disculpar este pequeño retraso, pero bueno, vamos a retransmitir también la, la conferencia por streaming y había un pequeño problema técnico. Eh, bienvenidos y bien, bienvenidas a, a todas las personas que estáis hoy aquí, esta, en esta sala, que nos acompañáis en esta eh, conferencia sobre el trabajo en red con enfoque dialógico y también, por supuesto, a las que nos acompañan por vía streaming. Esta semana eh, hemos comenzado la formación con enfoque dialógico que forma parte de un proyecto eh, más amplio del Departamento de Derechos Sociales, de modernización eh, de, los, de los servicios sociales y que estamos eh, financiando con fondos euro, europeos del mecanismo de transformación, eh, resiliencia y recuperación que, como sabéis, bueno, pues, eh, tras la pandemia eh, se ha puesto en marcha. Uno de los objetivos de que nos marcamos al inicio de esta legislatura en el Departamento de Derechos Sociales eh, fue y sigue siendo, porque entendemos que no lo hemos conseguido y que tenemos que seguir eh, trabajando, por supuesto, es realizar ese giro en, hacia la asistencia basada en el modelo de atención centrado en la persona. Otro objetivo también que queríamos era recoger eh, el caudal de, de conocimiento de, de los profesionales, de muchas de las profesionales que, que estáis hoy aquí, de todos los profesionales, el saber que ya existe y el que se puede generar considerando a cada profesional, a cada equipo, a cada institución, a cada entidad como un, una fuente de, de saber hacer y de buenas prácticas y desarrollando un trabajo también, eh, en este sentido, generando dentro de la propia red de servicios sociales y de aquellas que quedan un poco más adyacentes, pero que son imprescindibles para, para que hagamos el trabajo bien, como es el sistema educativo y como es el, el sistema sanitario, pues comunidades de, de aprendizaje. Eh, hace algún tiempo, además, eh, cuando se pensaba en, en desarrollar el modelo de, de atención central a la persona, eh, encontramos, eh, buscamos este trabajo innovador y práctico que, bueno, pues que se había ido desarrollando en Finlandia y tras varias eh, deliberaciones, tras varias consultas, tras eh, varios intentos eh, de, de diferentes maneras con algunas, además, de las personas que hoy nos acompañáis aquí, pues nos animamos a, a contactar con, con los equipos que lo han desarrollado allí en Finlandia para, para recoger eh, su inspiración y tratar eh, de trasladarla aquí a, a nuestra comunidad. Unos meses después de empezar la legislatura, en concreto en febrero del 2020, Heiki y Juca, que nos acompañan hoy, hoy aquí, que luego presentaremos, vinieron a Pamplona y realizamos un primer encuentro eh, con numerosos profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, educativos, eh, sociales y también de, de justicia y, y por supuesto de salud y organizamos una, un primer encuentro y un primer conocimiento eh, de, este, de este enfoque dialógico y también iniciamos pues, una formación eh, basada también en las necesidades que recogimos eh, de las personas que participaron en esos encuentros iniciales Recogiendo también con sus palabras las demandas que esos profesionales y que esas profesionales y, y los directivos también de los servicios que, que participaron eh, nos hicieron. El plan que teníamos era continuar eh, durante todo el año 2020 con la formación, pero bueno, 15 días después, eh, sin ir más lejos, llegó la, la pandemia y nos truncó bueno, pues todo este proyecto que, que habíamos eh, puesto con, con, tanta, con tanta ilusión. Y nos desbarató bueno, pues todo ese trabajo de recoger y de aprender eh, de la experiencia finlandesa para, para adecuarla aquí, para desarrollarla aquí en un contexto que sabemos que es diferente, pero del que podemos aprender eh, mucho, tanto los profesionales que trabajamos como las entidades. Eh, quiero decir que, bueno, que esta pandem la pandemia fue un obstáculo para que continuáramos en ese momento, pero se ha convertido también en una oportunidad porque gracias a la pandemia hemos tenido acceso a una serie de fondos europeos que en otro contexto hubiera sido muy difícil y hemos podido iniciar este proceso de formación ya de una manera mucho más formal y esperamos bueno pues que, y deseamos que, que continúe en el tiempo y para eso bueno pues hemos previsto al menos que durante un año y medio y ya os contaré también después más poder continuar con esta formación que entendemos que, que es eh, tan necesaria para, para las redes asistenciales. Eh, la verdad es que todos y todas eh, hablamos mucho del, del modelo de, de atención centrado en la, en la persona y entendemos que no es una, una mera etiqueta, que no es un logo, que, que no es una marca y que lo que queremos entender que es una forma de mejorar eh, la ayuda que prestamos de hacerla eh, ...más humana, de hacerla más flexible y también más adaptada a las necesidades que tienen eh, las personas. Para implementar esta, esta ayuda se necesita un marco de, de comprensión, un marco de, de diálogo con las personas usuarias... ...en las que recojamos eh, las necesidades que ellas nos plantean con sus propias eh, palabras... ...e implementar una ayuda de una manera eh, pues, eh, colaborativa, ¿no? eh, en donde además eh, se recojan eh, las necesidades que, que manifiestan eh, las personas... ...que activemos y que, y que recojamos esos medios, esos, esos entornos, esas posibilidades que tienen eh, las personas y sus redes, sus redes privadas para que puedan construirse una buena vida, una buena vida también adaptada a, a, a los deseos, a las preferencias de, de las personas. Y para ello es fundamental que los recursos profesionales que, que les acompañemos, que son normalmente recursos sociales, pero también lo son sanitarios y educativos, eh, lo, lo hagamos de una manera eh, complementaria. El modelo de, de atención centrado en la persona coloca a los profesionales y a, las, y a las profesionales en una posición en la que el diálogo es un diálogo respetuoso, es un diálogo abierto, es un diálogo que está en el centro y, y cuya misión es crear un espacio de encuentro eh, con las personas usuarias donde se sientan seguras, donde puedan confiar y donde puedan eh, colaborar. ...es eh, la filosofía que, que, resume en, que resume dos palabras y que es que las personas que ayudan a otras personas... ...el profesional y los profesionales eh, dentro de este modelo de atención centrada en la persona... ...tienen una posición que, que es diferente, ¿no? Eh, se trata eh, de establecer también, de generar esos puentes... ...con otros servicios que a menudo están alrededor de las, de las personas... Eh, ...nos exige que tengamos que cruzar esas fronteras... ...que a veces que separan esos hilos que hay entre, entre los distintos servicios... ...para concertar y poner en marcha una ayuda conjunta... ...que sirva efectivamente para las personas. Eh, la experiencia finlandesa con las reuniones entre profesionales... ...de distintos servicios junto a las personas, junto a sus familias... ...y también junto a sus redes eh, privadas... Nos parece, desde luego, una forma inspiradora y ejemplar para cruzar esas fronteras entre los servicios y mantener a las personas en el centro de la ayuda y en el centro también de la, de la toma eh, de decisiones. Es trabajo en red, pero es trabajo en red eh, centrado en la persona, que incluye, como decía antes, los recursos personales y los profesionales implicados en, en, cada, en cada caso. Es a la vez también una apuesta radical eh, por la transparencia. Eh, nada se decide sin la persona eh, ni delante de, de la persona. Una derivada de este modelo de, de trabajo desarrollado en, en, en Finlandia y basado en esa conversación dialógica fue el desarrollo dentro del sistema finlandés, también de todo un sistema de principios éticos en el organismo de bienestar social finlandés, que en nuestro departamento también lo hemos querido incorporar a modo de principios éticos y que los hemos recogido en el decreto 92 2020, que, como sabéis, eh, pues, eh, regula el funcionamiento de los servicios sociales del ámbito de, de, la, de las personas mayores, las personas con enfermedad mental, discapacidad o inclusión social. Me gustaría nombrar algunos porque, eh, en un sentido… Eh, ...también recogen las aspiraciones que, que pretendemos con esta formación y con este cambio en la, en la red asistencial... ...y que han sido además, eh, tengo que decirlo, acogidos muy bien por, por todos los profesionales. El primero de ellos es reconocer y respetar eh, la dignidad inherente a cada ser humano... ...promover eh, los derechos humanos desde la responsabilidad de cada profesional promover eh, la máxima autonomía eh, de las personas en todos los ámbitos de, de la vida, apoyar eh, la transparencia y la participación eh, de las personas en el funcionamiento de los servicios, detectar e intervenir en los problemas eh, de una manera eh, temprana, ayudar al desarrollo de una buena vida eh, fomentando los recursos eh, de la red eh, personal de la que disponen, ...las personas, nuestros clientes a los que atendemos, combinar también ese papel que, en el, que tenemos a veces en los servicios de apoyar y de controlar, hacer eh, posible el avance por pequeño que, que sea, hay que aspirar siempre a alcanzar mejores resultados, evitar eti etiquetar a las personas y sobre todo el, el último eh, de estos principios éticos que es tratar a las personas como un todo. Ahora eh, nos queda que sigamos avanzando en, en incorporar estos principios en, en nuestra práctica profesional. Estos encuentros que desarrollamos con Heiki, con Juca y al que se han incorporado también eh, en esta ocasión Catri y Outi, que son profesoras de, de la Universidad eh, de, la, de Laponia, fueron eh, ofertados eh, como formación, los hemos ofertado como formación es una formación algo diferente a la, a la formación clásica, en la que alguien explica algo y, y los demás eh, lo intentamos aplicar. Y, bueno, yo creo que con mayor o menor fortuna estoy segura de que la vamos a incorporar eh, en, nuestro, en nuestro trabajo. Eh, he de deciros que la propuesta ha tenido un enorme éxito. La hemos ofrecido a, a profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios eh, sociales, educativos, sanitarios y y de justicia eh, hemos, se ha, ha desbordado las previsiones que teníamos de, de inscripción y, por tanto, no hemos podido eh, atender todas las demandas de todos los profesionales que habéis querido participar en esta formación, pero sí que de, he de deciros que, bueno, pues que tenemos el compromiso de continuarla. De hecho, hemos podido conseguir otra, otra, otro proyecto europeo con intercambio también con Finlandia y con otros países en el que continuaremos una vez de que después de este año y medio acabemos con, con la financiación. Quiero agradecer de corazón a, a los profesionales que se han animado a, a, a participar en estos encuentros por esa disposición, diría, inquieta y abierta para, para aprender y para, y para seguir mejorando en nuestras prácticas. Por supuesto, a todas las personas que, que estáis hoy aquí en, este, en, esta, en esta conferencia a los profesionales y las profesionales del Departamento de Derechos Sociales por el esfuerzo y la ilusión que han puesto en sacar adelante este, este proyecto y, por supuesto, a nuestros amigos y amigas finlandesas por haberlos desplazado desde esa lejana tierra de Laponia y venir aquí a, a Navarra para, para mostrarnos eh, vuestras experiencias y ayudarnos a, a mejorar eh, cada día. También, por supuesto, a, a David y a Saulo, que son los intérpretes que nos están acompañando también desde el principio eh, y que lo hacen muy bien porque no siempre es fácil el, el, el traducir ¿no? el, el lenguaje profesional. Y, bueno, pues eh, transmitirles la bienvenida a esta tierra, como ya les dije el otro día, y os dejo con ellos y muchísimas gracias, Es que ricasco. Buenas noches. Mi nombre es Katri Kuusela y vengo eh, de la Universidad de Lapland. Eh, soy Katri Kusela y vengo de la Universidad de Laponia. Soy la coordinadora del proyecto desde la universidad y también soy una de las evaluadoras de este proyecto. Y aquí conmigo is mi colleague. Y aquí está mi compañera. Hola, buenas tardes. Me llamo Uti Kuwapi, and I'm the other evaluator of this project. That was I couldn't say that in soy Spanish, <laughs> <laughs> Soy la otra evaluadora de este proyecto que era lo único que no podía decir en español. Good evening, my name is Jukka Hakola, and uh, thank you for asking to come here. We have had so great days already. And uh, I'm working with Heiki in our company and we are training uh, Anticipation Dialogue Professionals. Eh, me llamo Yuka Hakola y eh, yo estoy trabajando con Heiki y hemos venido aquí a dar los cursos y trabajo en diálogos de eh, anticipación junto con eh, Heiki. <laughs> <laughs> Buenas tardes, buena iltaa. good evening. My name is Heikki Ervasti, and uh, together, like Jukka said, we have a company called Dialogs and Design Ltd. And our job is to train dialogical facilitators, but also facilitate when people are together, like here today. Me llamo eh, Heike Erbast y eh, junto con Yucca eh, tenemos eh, una eh, sociedad que se llama Dialogues and Design y eh, nos dedicamos a la formación de facilitadores eh, dialógicos y también somos facilitadores dialógicos y también eh, facilitamos y hoy esperamos facilitar aquí en esta reunión que esperamos que sea dialógica. Primero voy a explicar un poco sobre lo que es la Universidad de Laponia y nuestro proceso de evaluación. And I want to thank you on behalf of the University of Lapland for this opportunity to start this collaboration uh, with Governor de Navarna, Navarra. Um, it is a new collaboration and we are really excited and happy, happy uh, being here and start this training and evaluation process with you. Ah, eh, bueno pues primero eh, quiero eh, decir que esta es la primera vez que hemos estado desde la universidad de laponia aquí colaborando con el gobierno de navarra y eh, quiero decir que estamos muy contentos de contentas de poder estar aquí y eh, del futuro de esta colaboración um, here you can see our university and uh, uh, the city is Rovaniemi, where we came entonces, venimos de eh, la, la Universidad de Laponia, está en Rovaniemi y eh, Rovaniemi, eh, como eh, está, para, hemos puesto aquí el mapa para que se vea un poco la distancia que hay con Navarra y dónde se está situada en uh, Finlandia. Um, la University of Lapland is quite small university. pequeña, uh, we have about 4500 students and about 700 uh, staff members and it has been established about uh, about 45 years ago. La Universidad de Laponia es relativamente pequeña, tiene solo 4650 estudiantes y una eh en, y un la austral son 730 eh, profesores y fue fundada en 1979. We have four faculties, tenemos cuatro facultades. Uh, Art and Design, arte y Education, diseño, Law and Social Sciences. Eh, arte de diseño, educación, derecho y ciencias sociales. Y nuestros principales fo eh, focos de investigación son los temas septentrionales y árticos y el turismo sostenible. <coughs> and we also do a uh, lot of EU funded project like this starting here and uh, developing services and y los procesos de entrenamiento son muy familiares para nosotros well. también. También participamos en muchos eh, proyectos europeos eh, y, eh, como aquí, también eh, desarrollamos eh, distintos tipos de servicio y de procesos de formación. Y la evaluación en este proyecto, puedo decirles un poco de eso. Y ahora voy a hablar un poquito de la evaluación que estamos llevando a cabo en, dentro de este proyecto. And Entonces, el objetivo de la evaluación es apoyar el proceso de autorreflexión y aprendizaje de los participantes. Y is es una parte muy importante del proceso de evaluación will be used in y también del proceso de formación y la utilización que se hará de esta formación en la práctica uh, The other aim of the evaluation is to assess the training process. In order to improve their services. Eh, el otro objetivo que tiene esta evaluación es evaluar el propio, proyecto de, el propio proceso de formación para poder mejorar los servicios de atención centrada en las personas. And of course, tercer objetivo es evaluar el proceso global del proyecto y cómo se utilizan los distintos métodos. Uh, we are using Estamos utilizando métodos de evaluación basados en procesos y metodología también basados basadas en procesos durante todo este año y medio. Y here, uh, such as uh, relevance, effectiveness, impact, coherence, efficiency, and so on. Como la la eficacia, la eh, el impacto, etc. And this is uh, quite a large evaluation process. and. Uh, en different puntos de view y different people we will be involved en. In Esto es un proceso de evaluación bastante amplio y lo vamos a hacer con eh, distintas personas y eh, desde distintos enfoques. Um, one es the participants of the trainings por un lado están las personas que participan en la formación y the employers of the participants y también eh, lo que pueden ser los superiores de o las, ya a nivel directivo del, de, la, de las personas que eh, están en el proceso de formación también examinamos a la, eh, a la población destinataria, pero eso ya es un segundo proceso, una segunda parte de este proceso. And we'll, we will also evaluate the trainers, and y también van a evaluar a, vamos a evaluar a los eh, <laughs> formadores, a Heike y Yuka and uh, we will have evaluation discussions and surveys also the the, the steering group and uh, people who are in charge with this project eh, directora y del grupo, sí. yeah. uh, and we have already started the evaluation uh, on monday and uh, Tuesday, today, and we will continue tomorrow, and we have had a really, really great start. And maybe you now wonder what can be expected from this evaluation process. Entonces, quizá eh, se pregunten <laughs> qué es lo que podemos esperar o qué se puede esperar de este proceso de evaluación. Primero vamos a obtener una información distinta sobre los modelos y los métodos utilizados en la formación. Um, sets of, uh, and group and so on. Estos son eh, encuestas y discusiones en grupo y otras <laughs> actividades. Uh, Vamos a examinar los efectos de la formación eh, tanto a nivel personal como a nivel organizativo. Vamos a obtener información eh, para ver cómo se pueden mejorar estos servicios and also initial information on effectiveness in the target group, like children and their families. But it's good to remind that uh, in these kind of trainings uh, and training process, the long-term effects are measurable after one or two years eh, lo que hay que tener en cuenta es que los efectos eh, realmente el, la evaluación eh, se tiene que hacer sobre los efectos a largo plazo y estos pueden eh, revelarse a partir de uno o dos años um, and last, uh, last from my uh, side this kind of evaluation time frame which is a uh, a work plan for myself and outi but this will show you that uh, what kind of different um uh, what kind of different types of methods we use and when it's going on uh, so throughout the whole este es el marco de evaluación que tenemos entonces aquí bueno pues se puede se puede apreciar cómo se van a estar utilizando distintas eh, metodologías o distintos enfoques de evaluación a lo largo de todo este eh, periodo. Okay. So, thank you. Y muchas <laughs> gracias. Kiitos. <laughs> <laughs> and now Yucca and Heike will continue. Ahora van a continuar Yucca y Heike ja laitamme tuon diaan dia ensin. sitten tauollahan me voidaan ja. Sitten kun he puhuvat. Ja, okay. me. We always give some orders each other. Siempre nos damos instrucciones mutuamente. Luckily, we can do it in Finnish so it doesn't disturb you. Lo hacemos <laughs> en finlandes <laughs> para no molestar. Of course, this is dialogue between us all the time we are working. Por supuesto, es un, un diálogo que tenemos entre los dos todo el tiempo que trabajamos. Es típico but para nosotros el, el hacer un plan para el diálogo y ver cómo va a funcionar. But it never goes that way. Pero nunca acaba yendo como queríamos. Porque tienes que estar en el porque uno que tiene que estar despierto ante lo que ocurre en este momento y el impacto que tienen las cosas que hacemos en este momento. Cuando dijiste que nunca funciona como lo hemos planificado, yo estoy un poco en desacuerdo. Every day when we are training, We have our breaks, how we promise, and we will finish the day when how we promise. Siempre todos los días, cuando trabajamos, tenemos las pausas justo en la hora Everything. en que la hemos prometido y también acabamos a la hora que hemos prometido. Everything else is going to change all the time. El resto cambia todo continuamente. Como like hoy. We changed, uh, the plan, uh, two ago. Eh, por ejemplo, hoy hemos cambiado el plan de lo que íbamos a hacer hace dos minutos. Pero ya veré más But tarde lo que ocurrió. You know, 2020 we sí, yeah. En febrero del 2020 estábamos aquí. Dice, sí, lo recuerdo. Creo que tuvimos un gran... Wonderful experiences, then, and I, we thought that okay, this is the place we want to continue trainings for dialogical approach. Entonces, tuvimos aquí una experiencia fenomenal eh, cuando estuvimos en 2020 y dijimos no, aquí es donde queremos continuar eh, formando sobre el enfoque dialógico. Indeed, yes. Sí, and then luego. we traveled home, and then we traveled also to Italy Entonces. to do training in Bologna. Entonces eh, volvimos a casa, a Finlandia, luego viajamos a, a Italia, en Bolonia donde hicimos formación. And on our last day, the in Italy. Y el último día comenzó la pandemia en Italia. So we have been years to come back to Así que hace tres años que estamos esperando poder volver aquí a ustedes. And it was worth waiting y valía, valía la pena esperar. Yes, we we did find the same atmosphere, the same interest as three years ago. Maybe it was more positive than three years ago, but we still faced the same warmness entonces, during trainings. Entonces encontramos eh, mm, en realidad ha sido mejor porque encontramos una, una actitud mejor, un ambiente mejor, y eh, hemos sentido quizá también una mayor calidez que hace tres años. So, we have already had three wonderful days here. People are very committed, very enthusiastic. We have been working with 100 people in dialogues, in several groups. Llevamos ya tres días trabajando aquí con unas personas que están muy motivadas, muy ilusionadas, están trabajando eh, muy bien, estamos trabajando con 100 personas. Creo que el, el, el trasfondo, la base fértil que hay aquí, para el enfoque dialógico es muy buena. And I must say that uh, this kind of new way of doing has a strong support, which comes from Gobierno Navarra. And cuando I was listening your Carmen speaking about those beautiful words about dialogical approach, I said. <laughs> sí, lo que hemos encontrado además es un, un apoyo eh, enorme por parte del Gobierno. De Navarra y cuando te estaba escuchando Carmen pues he sentido ahí en el corazón cuando hablabas del, del thank you very dialogico. much it muy dialógica and uh, maybe there will be a change you can face in your fu future because uh, those 100 people has promised that they will do something differ differently Than they did last week. Entonces, eh, quizá eh, aprecien un cambio en el futuro porque estas 100 personas han prometido que van a hacer eh, algunas cosas de una forma diferente a cómo las hacían la semana pasada. You find them like newborn persons and uh, the, uh, what they do differently, it is not very big thing, but they promise to do that every day y eh, es un poco como personas recién nacidas y lo que van a hacer diferente no es algo grande, pero sí es algo que van a hacer todos los días. Mm. Yes, process is proceeding with small steps. And like Jukka has learned to say it in Spanish. Can you show how yes. do that process <laughs> proceed? It's goes like poliki poliki. <laughs> O sea, que el proceso tiene que ir en pasos eh, lentos, eh, como ha aprendido Yucca a decir. Okay, the, it will be a cultural change whether you like it or not. Va a ser un cambio cultural, eh, tanto si les gusta como no. Because if hundred people are starting to work in a good cooperation respectfully with the clients and suitably different way, Poliki, poliki. Sooner or later, things start to change and there will be a new kind of culture, new way of working. It happens automatically when people start doing them and developing the dialogical approach in themselves. Entonces, el, va a haber un cambio, y va a haber un cambio cultural, porque estas 100 personas van a estar trabajando paso a paso, poco a poco pero esto al final m, va a tener una incidencia en la cultura y sí. en el, el, el resultado del trabajo que están haciendo y esto es lo que vamos a notar We know how this happened in Finland and in sabemos lo que ocurrió en Finlandia y en Rovaniem solo precisó unos 20 años so, poliki, poliki. We did something every day, poliki? and now it's different. Yeah. Poliki poliki. Already, I don't know uh, what happens here in Navarra, but I think uh, it doesn't take so long, because uh, there is a support all the time for you, um, so it uh, maybe takes less time. No sé cu cuánto tiempo va a tardar o cómo va a ocurrir en Navarra, pero sospecho que no va a ser tanto tiempo porque creo que aquí eh, tiene mucho más apoyo. Así que probablemente el plazo sea bastante más corto. Yuka, estamos hablando de diálogos, pero ¿somos dialógicos en este momento? Sí. Yes, We are changing our program now. See, sí, and we want to hear your voices. Sí, porque vamos a cambiar el programa y ahora queremos escuchar vuestras voces. Okay, without reading any definitions about dialogical approach, but in in your everyday life you can face a dialogical situation. So you have experiences about dialogue. Entonces, sin haber leído ninguna definición de lo que es el enfoque dialógico, eh, en nuestras vidas eh, cotidianas sí que tenéis experiencias dialógicas, de diálogos. Ok, take two or three closest people, turn to each other so that you can hear yourself, talk about what comes into your mind when you are thinking about dialogues or dialogical approach. Entonces, eh, quisiera que en grupos de dos, tres personas, eh, pero mirando, eh, o sea, que las sillas, eh, habléis un poco de qué es lo que entendéis por los diálogos y lo que puede ser el enfoque dialógico. Tell, Entonces, vamos a decir cuándo tenéis que empezar y cuándo tenéis week, que parar. This week we have Hemos estado practicando distintas formas a lo largo de la semana de cómo conseguir que 100 personas españolas paren de hablar. Okay, turn to the closest people at the same row and what sí, are you en thinking en about now about o biological o approach? Said the same role, and of course, I understand face each other. So I told him to move it. Yeah. So much for surprises. We got another script. They're, they're, it's like a home group, I mean, they're not... Uh, well, these are all people involved in the field, I imagine. Right? So. Yeah. These paparazzi solo all over the place, yeah? <laughs> Can you hear it? They should They should have switched them off. No, yeah, but they'll turn it off. Ask them to turn it off. kiitos ratkaisuuksesta että... mm -hmm. meidän Gracias. Gracias, my dear ladies and gentlemen, thank you. Muy bien. Okay. Of course, dialogue is, uh, has many faces. Uh, it has many faces. Uh, I mean many faces. Finnish language mm. comes through. Mm. Uh, w the dialogue is what happens inside our mind and body when we no son allowed to speak. El diálogo tiene muchas caras y eh, tiene, eh, también es lo que ocurre dentro de nosotros cuando no se nos deja hablar. We call it inner dialogue. Y eso es lo que llamamos el diálogo interno. Then, dialogue es to listen. Y el diálogo es escuchar. Y then, it is to speak and we need all those yes sí. there is a question why, why talk talk about dialogues everyone knows how to talk and have discussions and so what's so special about dialogue approach Entonces, sí, claro, sabe lo que es un diálogo, todo el mundo sabe hablar. Entonces, ¿qué es que sea tan especial eh, sobre los diálogos? You some what is ya habéis creado algunas respuestas sobre qué es estar en un diálogo y qué, es el, el, y qué significa el estar en un diálogo. Aunque ahora estamos dando una presentación sobre el enfoque dialógico no es que estemos diciendo el enfoque dialógico es esto y esto y esto así que esto es lo que tenéis que aprender. Of course we can define it. Dialogical approach is this and this and that por supuesto que lo podemos definir y decir que el eh, enfoque dialógico es esto y aquello But it make to be a pero eso no crea una persona dialógica so it's at first it's not a about en primer lugar eh, no es algo sobre saber o conocer it's a about it. es más una cuestión de experimentarlo And our job here en Pamplona during this training is to create and make it possible to have a lot of experiences for the trainees. Entonces nuestro trabajo aquí en Pamplona es crear y hacer que los uh, uh, asistentes a la formación eh, tengan eh, muchas de estas experiencias. So the dialog approach happens inside them de forma que el enfoque dialógico sea algo que ocurre dentro de ellos. It's with other people, but also, like said, Entonces, son diálogos con otras personas, pero también, como dijo Yuka, son mm, diálogos internos. And when you have y cuando tienes estas exper experiencias y reflexionas sobre ello, es cuando empiezas a saber. Pero bueno, estamos, vamos a dar una, um, algún tipo de definición para empezar. If you think about an eh, si comparamos lo que sería un debate habitual eh, y un diálogo, podemos ver las diferencias. In ordinary discussion very often the aim is to make decisions, do something, decide normalmente en el, el debate lo que se pretende es tomar una decisión presentar unos puntos de vista y tomar una decisión so it's kind of that we want to do. así que es una forma de implementar las But cosas dialogue is a position and a space where you are meant to Loosen a little bit your own attitudes, come closer to other people, to hear them better, and start thinking together. Sin embargo, eh, en el diálogo, lo que estamos hablando es de una conversación eh, donde las personas piensan conjuntamente para poder acercarse, para poder entender y eh, comprender un poco mejor. There are many days when we don't need to think about dialogue at all. Hay muchos días en los que no necesitamos pensar en el diálogo para nada. Porque la forma en la que trabajamos y hacemos las cosas es suficientemente eficaz. Pero tal vez todos tenemos algún tipo de experiencias cuando las cosas no van en absoluto. Pero a veces tenemos, puede que tengamos eh, situaciones o experiencias donde las cosas no están funcionando para nada. Whatever you do, the result is zero mm. or minus something. Entonces, hagas lo que hagas, el resultado es cero o peor, menos, un, ne un número negativo. Those are the when we need to think about Esos son los momentos cuando tenemos que pensar en el diálogo, because mostly. Porque cuando las cosas no funcionan, normalmente se debe a una falta de diálogo. Y por eso estamos haciendo esto con vosotros, para ayudaros a una vida más fácil y ayudando a vuestros destinatarios ejemplo trainees who are going to be network dialogue facilitators they are working en familia and child protection services and dealing with very often difficult cases las personas que asisten al curso están trabajando en áreas de infancia y con familias y muy a menudo con casos muy difíciles and when the aim es to help the child o the family To proceed, get empowered. Professionals job is to support their process. Entonces, cuando se trata de conseguir empoderar a estas familias, entonces el, el papel de eh, la persona que les está ayudando, de la persona facilitadora, es apoyarlas. So, that's why we make networks, share thoughts, to help the client por eso eh, lo que eh, favorecemos son redes que puedan servir para ayudar a eh, las eh, personas destinatarias, destinatarias progresar en su caso porque no es nuestro caso es su caso si, por ejemplo, una trabajadora social dice, en esta familia el problema es este, puede que la familia no comparta esa opinión. So, who is right? Así que, ¿quién tiene razón? Hmm, who is right mm -hmm. or left uh, i'm thinking at the moment that <coughs> uh earlier i thought about the lack of dialogue uh, what is the reason for difficult things and situations estoy pensando eh, que antes eh, no miré lo que es la eh, falta de diálogo, la razón por la cual las cosas no funcionan? A veces es una falta de tiempo, porque a veces cuando las cosas no funcionan estamos tratando de resolver todo en diez minutos. But this uh, approach of dialogue teaches lo que nos enseña este enfoque en de diálogos es que tenemos, necesitamos mucho tiempo y solo tener una cosa que resolver. I think it's turning things upside down and that helps a lot because we can see, way entonces es cuestión de darle la vuelta a las cosas porque si cambiamos nuestra postura nuestra perspectiva entonces eh, podemos ver como alternativas sobre cómo se pueden desarrollar las cosas do you have any Uh, ideas what is dialogue at the moment tienes alguna idea sobre qué es el diálogo en este momento how do you define that cómo lo defines you have done a lot of dialogues y Has hecho muchos diálogos the people here are looking at the definition by tom eric arnchild and esa erikson which sí. i have read thousand times en el momento, el público está leyendo la definición de Arntz y Eriksson, que yo he leído miles de veces. Pero yo diré en breve lo que es una definición que yo me digo a mí mismo. That when we want to something to change or help other people, things to be differently cuando queremos que algo cambie o ayudar a otras personas para que las cosas sean diferentes. If we make a group of people to have a dialogue, thinking together, pensar conjunta, we will produce much more ideas than I would do it by myself. Entonces si reunimos a un grupo de, de personas y entonces tienen un diálogo y hablan y piensan conjuntamente, entonces van a hacer las cosas de una forma muy distinta a como lo haría yo solo. So that's what we are doing when we are training entonces eso es lo que hacemos cuando somos facilitadores que es cómo ayudar a las personas a pensar conjuntamente It with empieza con la escucha We are training listening. estamos formando para escuchar That needs a lot of y eso requiere mucha formación you can't when you are no puedes escuchar cuando estás hablando y cuando tienes cierta Thoughts or emotions rising, you want immediately to speak. Y cuando tienes ciertas eh, emociones o ciertos pensamientos, eh, entonces lo que quieres es hablar inmediatamente. You are yourself, te estás expresando a ti misma. But you are not pero no necesariamente escuchando. Entonces a veces hay que aprender a morderse la lengua, callarse y escuchar. And then we practice entonces aprendes a escuchar a las personas y escuchas lo que dicen y entonces dices vale escucho lo que me estás diciendo y ahora yo puedo hacerte preguntas sobre lo que estás diciendo. We are learning to listen you what you are saying, but not what you are meaning. Eh, podemos decir, eh, a escuchar a las personas y ver lo que están diciendo y hay que fijarse en lo que dicen, no en el significado que atribuimos a lo que dicen. Hay the, una gran diferencia entre escuchar lo que la otra persona dice, comparando con lo que la otra persona significa. Entonces hay una diferencia enorme entre escuchar a lo que está diciendo la otra persona y escuchar a lo que está significando la otra persona. Si estoy escuchando lo que la otra persona significa, estoy solo pensando en mi interpretación de lo que la otra persona porque si escucho a lo que la otra persona significa, a lo que pienso que quiere decir, entonces en realidad yo estoy escuchándome a mí mismo, estoy escuchando a mi reacción. It may be I want to the Quizás porque quiera controlar la situación. Claro, como profesional, It's good for you. muchas veces quiero controlar la situación y decir, no, mejor que hagas esto porque es lo mejor para ti. Pero la idea es que eh, la persona destinataria haga las cosas ella misma. Am I talking too much? ¿Estoy hablando demasiado? I don't know. <laughs> no, no lo but sé. Pero usted dijo que es la idea que pensé en el mismo tiempo. Porque todos los profesionales somos entrenados a saber y a dar consejos porque estás, estabas diciendo en realidad lo que yo también estaba pensando, porque a todos los profesionales estamos formados para saber y dar consejos. Entonces, ahora tenemos que volver a aquellos tiempos cuando no sabíamos tanto y escuchábamos mejor. No es la that que the professional. Estamos hablando de que el profesional pierda todos los conocimientos y toda eh, la formación que ha tenido. But it is the question of timing, when you use the knowledge. Pero es más una cuestión del de momento, cuándo vas a utilizar esos conocimientos. Do you use that straight away when the client is coming? Entonces, ¿utilizas esos conocimientos en el momento que ves a eh, la persona destinataria entrar por la puerta o esperas un poco para ver eh, qué es lo que te va a decir, qué te tiene que decir y lo que quiere? Sometimes we don't want to wait for that. A veces no queremos esperar ese momento. So where and when do we need dialogues? Here we made a list in which kind of situations and cases we have been facilitating or dialogues have been organized. So aquí hay una lista donde en casos donde hemos facilitado las situaciones o hemos participado. In the list there are almost all the services that you can imagine, social services, health services, educational services, Ahí technical services. No? salud, uh, educación, servicios sociales. So, dialogue works in every case where there are people. Dialogue funciona en todos los casos donde haya personas. But this is nothing, this is not a method. Uh, we are not coming here, that Carmen, no estamos viendo mejor, bye. Señora Maito, aquí hay una, un método. Realmente desde nuestro nacimiento hemos aprendido a dia dialogar. El ser humano se desarrolla en relaciones con otros seres humanos. We were in dialogue even before we were born incluso antes de nacer estábamos dialogando los first diálogos when el child es born you can see mother and father talking with the baby al nacer el, el bebé el, los padres empiezan a hablarle ya. They are producing similar voices están imitando voces produciendo voces parecidas requesting and responding uh, solicitando respondiendo. Is the way human being grows. Así funciona el crecimiento del ser humano. So our mind, our brain is a dialogical organ. Nuestro cerebro mm. es un órgano dialógico. Individual, no somos tan individualistas, individualistas como pensamos. So why do we forget this ¿Por qué nos when, olvidamos when de esto? Or, mm. or Cuando nos enfrentamos a problemas o organizamos nuestro trabajo. So here is the definition you wanted, <coughs> Esa es la tell. definición que yeah. querías, ¿no? Ahora he creado. Espera un momento. Bueno, un momento. El enfoque dialógico mm -hmm. quiere decir la vuelta a la ra las raíces. Of course, in this training, we are practicing certain ways of working, certain tools, and so on, sí. But supuesto. it's not the same as dialogical approach. Por supuesto, mm -hmm. estamos trabajando con ciertas herramientas y procedimientos. Pero estas no componen lo que es el enfoque dialógico. With with es, es volver a la, la situación esencial cuando uno está en una relación con una persona o varias personas. Es un proceso. Where you start from the point you are yourself a processo en el cual arrancas desde el punto que en, en que estás tú en ese momento you are not the point we say that you are on the floor now no estás muy abajo porque ya ya has tenido un cierto recorrido because all the trainees we have met already has had a lot of knowledge of theory and not of knowledge of dialogues and people but maybe they haven't used the knowledge dialogically. Todas las personas que hemos estado formando estos días tienen muchos conocimientos de teoría, saben lo que son los diálogos, saben tratar con la gente, pero quizás no hayan utilizado o aplicado esos conocimientos. We are like process uh, leaders here. Y en cierto modo somos facilitadores de procesos. And then maybe you ask when they are qualified Uh, dialogical professionals. Igual te puedes preguntar, y entonces, ¿en qué momentos es una persona uh, cualificada en este enfoque dialógico? Uh, I would say today. Yo diría hoy mismo. because uh, everybody can a lot. Todo el mundo puede hacer muchas cosas. There need to be time, possibilities, and Uh, certain they can use the knowledge tiene que haber el tiempo necesario uh, posibilidades y situaciones en las cuales esas personas pueden utilizar los conocimientos when you take those steps you go deepen and and you are deepening and largening everything dar, every day al dar esos pasos profundizas y también vas ampliando el abanico de posibilidades so just look and here you will see something que ¿Se, se verá resultados. Some historical background. Unos antecedentes. The dialogical approach, <coughs> uh, I can't say it was develop, developed in Finland because maybe the first uh, using dialogues was Socrates. No voy a decir que el enfoque empezó en Finlandia porque quizás la primera persona en utilizarla fue Sócrates but systematically to use dialogical ways of working uh, they were developed by the National Institute of Health and Welfare in Finland Sin embargo la, la sistematización de, del enfoque se produjo a través del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia About 25 years ago they had uh, two Big projects where they tested, uh, created, and tested the methods, ways of working, and it was connected to also to a family therapy. hace 25 años crearon y probaron los programas que luego comprobaron con la trabajando con las familias. But not, it's not a question of therapy. No es una only. terapia como tal. But then. Uh, our project started 20 years ago 2003 mm -hmm. when our hometown took part in this kind of a training process and then we had several projects in the municipality of Rovaniemi and then that institute national institute of health and welfare they decided that they don't want to continue with a, a huge amount of municipalities and uh, trying to convince them por favor, ven, hagan esto y nos take Decidieron uh, tomar dos o tres municipales entusiastas y desarrollar procesos con ellos. Empezamos nosotros en el 2003 con nuestro programa y varios municip municipios empezaban a participar en ello, pero el Instituto de Salud y Bienestar no quería trabajar con demasiados municipios a la vez. entonces eligieron a dos o tres uh, municipios que habían demostrado mucho entusiasmo. So, Rovaniemi was chosen and we have developed dialogical services uh, in every service sector in Rovaniemi and of course the main thing was that we uh, trained network dialogue facilitators like we are doing right now here in Pamplona y Navarra. Empezamos en Rovaniemi, uh, realmente desarrollando el servicio, pero el enfoque principal era formar esos uh, facilitadores de diálogo en red, que es precisamente lo que estamos en, haciendo aquí en Pamplona. Here you can see some photos of our facilitations where we have been working in dialogues and uh, which kind of conditions and places and uh, sectors uh, there are. Regional uh, Lapland's regional development processes, but, and also one municipality educational processes, etc., etc. All kinds of, where there are people, you can have dialogues. Iíve unas fotos de las personas que han participado en programas, la <laughs> Agencia de Desarrollo de Laponia, por ejemplo, y luego un un ayuntamiento que ha potenciado muchos los programas que hacemos. Then the research professors from that institute wrote some. Books and they were translated into uh, English and then some Italian people wrote read them and they decided to invite people from Finland to visit Italy and we were also one of the first uh, to visit Italy también hubo una, un proceso de investigación los investigadores empezaron a publicar primero libros en inglés y luego italiano y algunos italianos se interesaron mucho por el enfoque y nos invitaron a ofrecer form la formación ahí. En Italia hemos trabajado sobre todo con los servicios sociales y sa salud, pero también con la con educación. It started 2012 but during the first 4-6 years only few things happened. Empezamos en el 2012, pero durante los primeros cuatro o seis años tampoco ocurrieron gran, grandes cosas. But in 2018 started the first uh, big project in Emilia Romagna region, around Bologna. Uh -huh. En 2018 empezamos el primer gran proyecto en Emilia Romagna, acerca de Bolonia. And that was trained and supervised by us. Nosotros uh, llevamos a cabo ese curso y fue supervisado por nosotros también. En 2020 started the next one. empezamos el siguiente curso en el 2020. other countries. Ahora hacemos un programa, un programa Erasmus con seis uh, socios de seis uh, otros países miembros. And this year we will start a third bigger project. Este año empezamos el tercer gran proyecto en Italia. The size of the projects, are they are a little bit smaller than this project in, in Navarra. This is a big project. In cuanto al alcance de estos proyectos, son un poco menores que, que el proyecto de Navarra. El proyecto de aquí es un proyecto grande. But it's not only Italy and Finland. Jukko has been training in Japan and we've been working uh, in Latvia, Sweden and so on. Entonces no solo es Italia y Finlandia, Yuka ha estado formando en Japón, hemos hecho programas en Letonia y también en Suecia. So, when we think about uh, things dialogical approach from the organizational point of view, we very often uh, sees this kind of strategical thinking that when we develop new things, we Define the goals and uh, implementation, and so on. And on the third step, uh, we think that okay, we must remember communication too. En la organización del, de los programas de formación uh, normalmente se empieza a pensar en esos términos según el, el esquema aquí. Y en el tercer paso, empezamos a prestar atención a la comunicación. And then it's done. Y se considera terminado con eso, suficiente. But we are pointing that uh, communication and dialogue is the most important tool to change things in organizations. Sin embargo, nosotros insistimos en que la comunicación y el diálogo es, son las dos herramientas más importantes para cambiar las cosas en las organizaciones. The working culture, etc. También la cultura laboral. Maybe we could uh, propose that uh, there will be a dialogue step, dialogical step, and then step one. Then dialogical step, step two. Every other step would be dialogical. Uh, que that would be enough. reality uh. this is the reality in every country. We in services country. That have services sectors That we in sectors professions we have we professions certain behind we have certain science isn't so on claro. we are sectored esa es la realidad de casi todos los países hay sectores estamos divididos en sectores en base a conocimiento científico o estructura lo que sea so but human beings families clients life is not sector it's cross sectoral pero los seres humanos no, no pertenecen a sectores son transversales so we must learn to work cross sectorally but it doesn't mean that we are exploring all the sectors tenemos que aprender a, de, a trabajar de forma transversal. Eso no quiere decir que vayamos a dinamitar estos sectores. Tenemos que aprender a mm -hmm. trabajar superando los obstáculos, mm -hmm. creando puentes entre los diferentes sectores. Ok, but maybe we shall finish this part by telling yeah. that. Uh, The thing we are doing here is anticipation dialogues. So, to help the co-workers, the clients, we are facing to the good future. And anticipation dialogues have certain structure and that's why we need facilitators. Who can take care of these processes. Estos diálogos tienen una cierta estructura y necesitan por eso facilitadores que sepan manejarlos. Pero ustedes may have heard about open dialogues which are very uh, popular and well known, uh, in world right now. Habrán oído hablar mucho de los diálogos abiertos, es un tema muy, muy popular en el mundo entero. Pero ellos son más usados en mental health mental en casos que. Uh, patient is in psychosis and we are building a network to help the patient who is in psychosis. Sin embargo, se utilizan principalmente en la salud mental para ayudar a, a pacientes en situaciones psicóticas. But the background is the same. Sin embargo, el trasfondo es el mismo. Roots are the same. Las raíces son las mismas. And this sentence, sentence which is uh, written by Professor Jaakko Seikula is very essential when you think about dialogical approach. Esa frase, al final, is crucial when we talk about dialogical enfoque. Dialogico. Listen what the other person is saying, not, lo que dicen las personas, not what she or he is meaning, not what they want to say. All right. Bien. Then we need to change our program a cambiar el programa right. una vez más porque solo nos quedan pocos minutos. Pero tenemos aquí un micrófono y creo que seguro que tendrán algo que decir to all of us. para todos, to us. a nosotros sobre todo. Queremos to escuchar algunos momentos nos, from your nos gustaría ideas. oír vuestras impresiones o ideas a raíz de lo que hemos comentado. Who wants to share idea or? quiere romper el hielo? What came into your mind after this presentation? And when you were thinking in a smaller group at the beginning? qué ha, qué ha pasado por vuestras cabezas después de escuchar esta presentación en comparación con lo que habéis comentado? pequeños Maybe dialogues in Navarra, in Pamplona, do you have worries of that? Hay preocupaciones, hay inquietudes. I don't believe you. No creo, no creo <laughs> que… Are you, are you saying that you don't have words? <laughs> Todo el mundo tiene preocupaciones, yes, ¿no? She has words. Esta persona sí, parece. Hemos oído mucho, muchas palabras y preocupaciones estos días. Eh, bueno, eh, yo soy estudiante de trabajo social, he venido junto con Alexia. Y me parece, me parece interesante conocer esta visión antes de ir al mundo laboral porque creo que siempre es mucho más difícil cambiar las costumbres y estar toda la vida como que trabajando de una manera y tener que hacer como que ese cambio de chip. Entonces, eh, sí que habíamos visto algunas cosas así en clase, pero me parece eso muy interesante, la forma de trabajar y pues toda la concepción de… De esta forma de, de comunicarse y de resolver los conflictos que puedan aparecer. conflictos que me appear. I agree. <laughs> <laughs> you are quite right. Jenny Rathon. First, the back, and then here part. and there. Y atrás del todo, un momento. Y Hola, buenas tardes. Eh, Súper interesante. Quería hacernos una pregunta porque, claro, yo conocía el diálogo abierto de y Cula y pensaba que esto tenía relación con eso. Y es por preguntaros si tiene alguna relación y cuál es la relación entre el diálogo abierto y Yacosay Cula, como compartís nacionalidad, diálogo y open. Que algo tendrá que ver, digo yo, pero no lo sé. Sí. Yeah. Ok, gracias. Buena pregunta. Tal vez una pregunta que queríamos oír. Sí. Quizá una pregunta que queríamos oír. El background, as I said, is the same. como he dicho, es el mismo. El diálogo es el mismo en anticipación y en un diálogo abierto. En cuanto al trasfondo, el enfoque dialógico es la misma cosa. Pero how we use is different uh, open dialogues uh, are like therapeutic th things la, and use the method. La, la aplicación es diferente los, los diálogos abiertos son, son con fines terapéuticos claro, hay mucha formación <coughs> implicada ahí para llegar, llegar a ser terapeuta de Y dialogues you need Less education to do that. En el enfoque dialógico hace falta menos uh, formación. Uh, you have uh, three questions you work with. Uno trabaja con tres preguntas. And you use time, Siempre existe una razón para reunir a gente en una red. Outsiders. I mean, facilitators, trained facilitators, are coming to help you. But they are not involved in the case. Anticipation dialogues have a certain structure, but open dialogues don't have a structure. It's more about people who gather in the same place to have a reflection. Los diálogos anticipatorios tienen una estructura, mm. uh, los diálogos abiertos, uh, no tienen tanto estructura, perdón. Uh, los diálogos abiertos son una serie de personas que se juntan en un lugar determinado para abordar un tema concreto. Y los los anticipatorios sí que tienen una estructura en el sentido que estamos mirando hacia el futuro. Estamos intentando, estamos intentando anticipar and cómo what, va a ser el desenlace si lo hacemos las cosas de una forma u otra. Siempre intentamos imaginar el buen futuro, el futuro positivo. That's why we are talking about the future. We move ourselves to the future to see more possibilities because if we are staying at the present time, we see only difficulties. Siempre nos planteamos las cosas en términos de futuro, porque si nos quedamos anclados en el presente, nos, nos absorben, nos inundan los, los problemas, los desbordan. Open dialogues may be have no limits, but anticipation dialogues Has limits, and dialogue is open in those limits. Los To say it concretely, for example, in a child protection case, the facilitators can ask the family, "How? Uh, let's think about uh, that." Ahora es el verano 2023, y las cosas están muy bien en tu familia, en tu vida. ¿Cómo son las Se puede plantear, el, por ejemplo, la situación de un facilitador que pregunte a una familia. Mira, estamos en el verano de 23. vamos a pensar hacia el futuro, al verano del año que viene. Imaginar la situación entonces. Are asking them to imagine the good future. Se les pide que se imaginen el futuro positivo. We don't start with thinking is it No empezamos diciendo va a ser posible o no, so Nuestro punto de partida es sí que va a ser future. posible. Nos desplazamos hacia el futuro. Y luego miramos hacia atrás para analizar el proceso. ¿Cómo What did you hemos do? llegado? You ¿Qué hemos hecho cada uno para llegar a esta situación? What kind of help was needed and so on. ¿Qué tipo de ayuda era necesaria? So it's this kind of a venir a la UNA, ¿no? Eh, porque las bases de la transformación, ¿no? Están ahí, ¿no? Gracias. Venimos to public universe. Okay. Uh, what are you proposing? I'm opening my calendar. It's more up to you. Depende de ustedes. Because uh, we have only one strategy in our small company. Solo tenemos una estrategia en nuestra yes. empresa pequeña. The name time. Of, of the strategy is yes. El tiempo es el, la restricción, ¿no? Okay, if you want us, Si, yes. quieren, <laughs> si quieren que vayamos, iremos. Ah. Huge or small steps. But sí, pequeños pasos. De nada. <laughs> Pero sí. Okay. Um. Yeah. All right. It's un tiempo para comentar, uh, y un tiempo para terminar. Before you start, uh, I hope this was confusing enough. Espero que les haya mm -hmm. confundido un poco. Because if it's confusing, you start thinking. Si tiene un poco de confusión en la mente, eso quiere decir que uno empieza a pensar. And when you start thinking, maybe y cu Cuando empiezas a pensar, las cosas ocurren. Ese es el punto de partida. Por favor. Gracias. Sí, muchas, muchas gracias. Eh, me presento. Eh, soy Cherra García Dulate, el nuevo director del Observatorio de la, de la Realidad Social. A muchos os, y os conozco, a otros no, pero bueno, me presento. Eh, estaba apuntando alguna cosilla... Voy a ser muy breve. Eh, quería finalizar diciendo que, que estoy convencido de que, de que este germen va, va a dar sus frutos. Eh, nuestra apuesta es decidida. Eh, de hecho, también contamos con otro proyecto europeo, ha comentado Mari Carmen, eh, vinculado, muy vinculado a, al enfoque dialógico, pero necesitamos vuestra ayuda. Eso es fundamental también. Eh, creo que es un proceso imparable, también lo hemos dicho y forma parte de, de esa filosofía de, de atención integral centrada en la, en la persona que estamos impulsando o que estáis impulsando. ¿Eh? Y termino reiterando dando, dando las gracias otra vez. Dando las gracias como no podía ser de otra forma. Gracias por vuestra asistencia. Gracias a los y las profesionales que os estáis formando. Gracias por vuestro, vuestro esfuerzo e interés. Insisto, sin vosotras y vosotras esta transformación no se puede llevar a cabo. Sé que está teniendo muy buena, muy buena acogida, o sea que implementarla y contarla, que es lo que contábamos ayer también nosotros, ¿no? Contarla, por favor. Eh, por supuesto a Juca, Heiki, Katri, Uti, eh, Kitos, se dice en finés, Kitos. Estaba... Bueno, bien, vale. Eh, por supuesto también a mis compañeros y compañeras, eh, a Ichiar, a Masu, a Luis, a Amparo, a Jorge, eh, por vuestro esfuerzo y... Bueno, se ha hecho realidad después de, de tantos meses y tanto tiempo. Por supuesto, también a Luis Campos, el anterior director. Para mí ha sido un regalo el, el poder participar en esto. Eh, también a los traductores. Me parece un, un papel fundamental en este diálogo. Me parece que lo han hecho muy bien y lo están haciendo muy bien. Da, David y, y Saulo. ¿eh? Y, y nada más. Muchas gracias. Y, y cualquier cosa que necesitáis. Eh, estamos en el observatorio para echaros una mano, por supuesto, en Derechos Sociales, Mari Carmen, bueno, y nada más. Muchas gracias.